Presentaros a Pierre, al que no conoce esta asociación, representamos a 62.000 productores, pequeños y medianos productores fotovoltaicos, que fuimos los pioneros y los que hemos desarrollado esta tecnología, que es un legado y un regalo para todas las sociedades, ya no solamente en España, presentes y futuras, sino en todo el mundo. Aunque ahora nos encontramos en una situación, como bien señalaba Ramón, absolutamente dramática e insostenible desde el punto de vista financiero. Hablar después de, de Ramón, hablar de geopolítica, de la energía en sí, en diez minutos, es como tratar de cruzarse el Atlántico en una, en una jornada y hablar después de don Ramón Tabames te condena a un naufragio prácticamente seguro, pero me voy, a, me voy a conformar con plantear algunas reflexiones. El término geopolítica, aunque hay eh, mil definiciones, algunas muy complejas, el diccionario de la Real Academia Española lo plasma con sencillez magnífica, ...dice que es el estudio de los condicionamientos geográficos de la política... ...porque indudablemente cada estado, cada territorio... ...pues tiene eh, unos condicionamientos eh, climáticos y, y geográficos... ...y de ellos pues hay que hacer una, una adecuada gestión, unas políticas... ...para gestionar esos recursos como puede ser el agua, una buena gestión del agua... ...los alimentos, la soberanía alimentaria, el sector agrario... ...recursos mineros y energía... Bueno, hay que hacer buena gestión tanto si la hay como si no, si no los hay, estos recursos. Si los hay, pues habrá que procurarse en eficiente y si no los hay, pues se tiene un problema grande. Este problema lo hemos tenido históricamente con la energía. Cada siglo ha sido movido por diferentes tecnologías y diferentes fuentes energéticas. El XIX fue el siglo del carbón, desgraciadamente nuestro carbón no era de gran calidad. El siglo XX fue el siglo de las tecnologías fósiles, también la nuclear pero la industria y el bienestar lo movió la tecnología y las fuentes fósiles, petróleo y el gas, y desgraciadamente para nuestro país pues tampoco había petróleo ni tampoco había gas, era absolutamente escaso y había que traerlo evidentemente de fuera, lo cual lastraba grandemente nuestra balanza comercial hasta el punto de que en algunos ejercicios, quizá 2011, con el petróleo alto, eh, nos encontrábamos que casi que lo que entraba por turismo se iba en compra de combustibles fósiles. España tiene una dependencia energética del 70% frente a la Unión Europea que la tiene tan solo, entre comillas, del 50%. Sin embargo, las tecnologías del siglo XXI son las tecnologías renovables. Hace unos años se llamaban tecnologías alternativas y ahora no hay alternativa. Tienen que ser las tecnologías renovables. Igual que no había carbón, eh, no había gas, no había petróleo en España, sí había viento y había sol y afortunadamente la tecnología lo que nos permite ahora es aprovechar ese viento y ese sol y transformarlo en energía. Claro, el problema es que una vez que tecnológicamente hemos superado los obstáculos, pues hay eh, barreras normativas que lo que hacen es proyectar de alguna manera el modelo de, del siglo XX, el fósil sobre el siglo XXI, que es el tiempo de las renovables. Hemos desarrollado, haciendo de la necesidad a virtud, un tremendo músculo comercial hasta el punto... ...de que un país con un 70% de dependencia energética del exterior... ...se postula como suministrador de fósiles, de gas singularmente... ...a la Unión Europea, que solo tiene una dependencia del 50... ...lo cual no deja de ser curioso y pone sobre la mesa... pues ...ese grandísimo músculo comercial. Bueno, pues había habido un cambio de paradigma en lo geopolítico... ...en la geopolítica de la energía... ...cuando de ser eh, un país suministrado pasamos o potencialmente podemos pasar con rapidez a autosuministrarnos y ser suministrador, pero en este caso, de energías limpias. Estamos ante un nuevo paradigma, como decía, que introduce, afortunadamente, cambios traumáticos en nuestro modelo energético y, por lo tanto, en los ciudadanos y en los operadores. Hacía unos años había un anuncio que decía, el secreto está en la masa. No sé si lo recordaréis. Pues, Yo le picha telepizza le pizza, efectivamente... ...pues el secreto efectivamente está en el mix... ...el secreto está en el mix de fuentes y de tecnología ...vamos a revisarlo así muy rápidamente... ...son eh, datos del 2014 y es todo aproximado... ...y vemos que de la energía primaria el 40% de la producción... ...va a energía eléctrica, el 40... ...el 60% refino y uso directo... ...y ya hablamos de fósil... ...de ese 40%... ...15% es carbón, fósil... ...17% es gas... ...fósil, contamina solo la mitad que el carbón... ...pero yo creo que ya es importante... ...el 20% es nuclear... ...y el 40% sí, es renovable... ...pero si analizamos en su conjunto... ...los suministros energéticos... ...vemos que solo el 15% de la energía en España... ...es de origen renovable... ...es una parte muy pequeña... ...por lo que resulta urgente... ...electrificar todo el sistema productivo español... ...pero cuidado, electrificarlo sobre renovables, porque si electrificamos sobre gas quizá aliviamos a las ciudades y el problema de salud público que hay en las ciudades pero nos estamos llevando el problema a otra parte y seguimos sin neutralizar la fuente que produce el calentamiento del, del planeta y sus consecuencias fatales bueno ese diseño del mix evidentemente lo hacen los estados que son los soberanos para hacer el diseño del mix, salvo el 20% que impuso la Unión Europea en los objetivos 2020, algo sin precedentes, se impuso un 20% de energía renovable en el mix lo habitual es que cada estado haga su, su composición, cada estado, en realidad la hace cada gobierno porque el gobierno es el que ostenta la voluntad popular y por lo tanto desempeña las funciones de estado durante periodos de cuatro años, pero a nadie, eh, nadie es ajeno si reflexiona que esos cuatro años corresponden al estado de la voluntad popular en un momento muy concreto y cuando vemos las encuestas, las encuestas nos damos cuenta de que son muy variables, es decir, el final de la legislatura anterior pues el sentir popular era muy distinto al que había al principio y por lo tanto los gobiernos tienen que ser conscientes de esto y a la hora de elaborar estas políticas esenciales o políticas de estado tiene que buscar consensos mucho, mucho, más, mucho más amplios. Bueno. Los ciudadanos lo tienen claro, el Eurostat lo dice, el 80% de los españoles quiere que se trabaje sobre energías renovables, el 80%, es el país que más eh, eh, solicita ese desarrollo de las renovables. Por lo tanto, no solamente ha habido un cambio en la demanda, sino también en la oferta, es decir, ha un cambio en la oferta, en las distintas tecnologías, y ha un cambio en la demanda, donde la sociedad empieza a solicitar el uso ...de tecnologías que no, que no contaminan, renovables. Por lo tanto, hay que rehacer el mix energético español. En realidad, en el sistema energético hay muchísimo que hacer. Tenemos un sistema que es vigente, es cierto, hay garantía de suministro. ¿Hablan de, de sobrecapacidad? Bueno, eh, posiblemente sí pero no es sostenible en lo medioambiental, no es sostenible por el peso de las tecnologías fósiles y en lo económico quizá tampoco, porque eh, repercute tanto en el tejido productivo como en los ciudadanos de una manera eh, muy, muy importante y eso hay que aliviarlo. La tecnología nuclear es una tecnología en vías de extinción, a la, seguramente las plantas que tenemos en España se tratan de estirar, pero está claro que a medio plazo se cerrarán, las tecnologías fósiles estamos viendo que no son el futuro, el gas que se consideraba el combustible o la fuente de transición y se esperaba una transición larga eh, a causa de la evolución exponencial de la madurez de las tecnologías renovables y la fotovoltaica gracias al esfuerzo inversor de miles de familias españolas pues el gas no va a tener un papel durante tantísimo tiempo como se esperaba, no es esa fuente clave durante una etapa muy larga, por lo tanto hay mucho que hacer, hay mucho que reformar en el, en el mix, hay mucho que reformar en el mercado, no vamos a entrar aquí en las deficiencias que hemos denunciado muchas veces en el mercado y en la formación de precios de la energía, pero hay que desarrollar efectivamente una política de Estado y luego una normativa en armonía con esa política o esa gran política de Estado, que no sean sucesivos parches, sino que sea unas unas normativas alineadas con esa política de estado y que a ser posible garanticen la seguridad jurídica y den estabilidad regulatoria en un sector donde tradicionalmente la seguridad jurídica ha sido algo sagrado porque los retornos vienen a largo plazo pero que ha dejado de, de garantizar esa seguridad jurídica, curiosamente les ha pillado a los operadores más pequeñitos que son las, las familias, porque las familias fotovoltaicas españolas hemos demostrado dos cosas eh, hemos sido, al decir familia, me refiero efectivamente a familias, a microempresas, a pymes que han entrado en el sector eléctrico y han demostrado que se puede madurar rápidamente unas tecnologías que son las renovables y lo que es más importante, que somos capaces de gestionar estos activos. Yo muchas veces estoy en parques asociados a San Pierre, parques grandes de 5 o de 6 megavatios que pertenecen a 400 o 500 familias y la gestión es absolutamente impecable. Estas familias han logrado derribar esas barreras tecnológicas. Era impensable que una PyME pudiera gestionar una nuclear o una gran infraestructura hidráulica, pero la, modulidad, la bueno, el, el carácter modulable de la fotovoltaica sí permite que pueda haber pequeñas iniciativas, eh, en forma cooperativa o no, que han demostrado ser muy, muy, muy efectivas. Además... El futuro que es renovable sí o sí, aunque ahora se quiera retrasar, hay que analizar en manos de quién queremos que esté. Eh, en este país hemos tenido grandes empresas que han hecho una gestión muy buena de, de los activos, pero eh, derribada las barreras tecnológicas si y pudiendo entrar las, eh, las pequeñas iniciativas, hay que valorar también que cuando hay operadores pequeños, familias, eh, microempresas, los retornos del sistema se socializan, es decir. Esos retornos del sistema vuelven a la sociedad con un efecto multiplicador sobre la actividad económica. Una planta de 5, 6, 7 megavatios en manos de 400 personas en un pueblo, lo que ayuda es a que esa gente, el dinero que recibe del sistema no se lo queda en el bolsillo sino que se distribuye en el pequeño comercio, en el comercio local y ayuda a fijar población en esas localidades porque en cierto modo muchos de estos productores lo que buscaban era una alternativa que les permitiera seguir habitando esos entornos eh, rurales hay una multifuncionalidad en este sentido de la, de la fotovoltaica que no es una cuestión baladí porque ya estamos hablando de ordenación del territorio porque las grandes empresas evidentemente pues no redistribuyen esos ingresos de una manera tan capilarizada por lo tanto eso también hay que ponerlo sobre la mesa bueno, en resumidas cuentas hay sitio para todos es igual que en otros sectores como en el agroalimentario hay sitio para las grandes cadenas hay sitio para los supermercados medios hay sitio para el pequeño supermercado y hay sitio incluso para el chino, ¿no? pues entendemos que en el sector eléctrico tiene que haber sitio para todos, cada uno en su correcta dimensión bueno, pues por todo lo dicho, los fotovoltaicos, como decía, fuimos los primeros en apostar, ya no con palabras, sino con nuestros eh, ahorros, y eh, pidiendo financiación, hipotecando nuestros hogares, evidentemente, porque eh, había un retorno, pero nos parecía una inversión ética muy interesante, muy interesante, desde el punto de vista social, medioambiental, y por supuesto, esto es evidente, tenía un recorte, un perdón, un retorno pero eh, pensamos que era una inversión ética y, y bonita. Ahora la situación es lamentable. Damos un paso más a través de Ampier, exigimos nuestros derechos, exigimos que se restituya la seguridad jurídica, exigimos por lo menos que haya algo más de diálogo con la administración, que no lo ha habido, para buscar una solución consensuada a este problema y mientras tanto mantenemos nuestra actividad con proyectos como este, que os vamos a dar a conocer abajo con gran detalle y que creo que os va a encantar. Muchísimas gracias.